Buenas tardes. Damos una cordial bienvenida a quienes nos acompañan en el décimo Congreso Internacional del Espectro, habilitador de desarrollo y competitividad. Esperando que hayan podido disfrutar de un agradable almuerzo y de esta manera continuar con la agenda académica invitándolos a continuación a escuchar la tercera conferencia magistral del día titulada Avances en la región para la preparación de la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones 2023 a cargo de Víctor Martínez. Víctor Martínez es Coordinador General para Asuntos Internacionales del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Es presidente del Grupo de Trabajo Preparatorio para Conferencias Mundiales de Radiocomunicaciones y del Grupo de Trabajo sobre Iniciativas Estratégicas de la OEA en CITERI. Además, es vicepresidente del Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones y del Grupo Asesor de Radiocomunicaciones de la UIT. Víctor Martínez cuenta con una licenciatura en Derecho y ha trabajado en el sector de las telecomunicaciones por más de 20 años. Bienvenido. Hola a todos y muchas gracias por esta oportunidad que, que me dan para poder compartir con ustedes un tema eh, relevante, por supuesto, para toda la región eh, de las Américas y, desde luego, para eh, la discusión mundial que se podrá tener en torno a la Conferencia Mundial de, de Radiocomunicaciones. Primero que nada, agradecer, por supuesto, la invitación de la, la Agencia Nacional del espectro de Colombia, en donde eh, para nosotros en México eh, siempre es un aliado, es un colaborador, eh, muy importante en, en temas eh, relacionados con eh, el espectro radioeléctrico a nivel internacional. Reconocemos, por supuesto, el extraordinario trabajo que han venido desarrollando y con este evento en el cual pues, todos eh, tenemos oportunidad de, de debatir respecto a diversos temas que nos ayudarán a compartir experiencias para un mejor aprovechamiento del espectro radioeléctrico en nuestra región. Eh, su servidor y tiene el gusto en esta ocasión de eh, representar a la eh, Comisión Interamericana de Telecomunicaciones como parte de mi labor como presidente del grupo de trabajo de preparación para la conferencia. Y bueno, eh, iniciemos entonces con esta eh, presentación que hemos preparado para todos ustedes, esperando les pueda ser de interés. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor, la cual... Eh, pues describe de manera eh, general, en primera instancia, el, la estructura y general de trabajo del Comité Consultivo Permanente 2 de Radiocomunicaciones de CITEL, en el cual eh, es un comité precisamente que se establece con la finalidad de asesorar en general la Organización de Estados Americanos respecto a temas relacionados con el espectro radioeléctrico. En esta ocasión el, el CCP2 también es precedido por, por México en la persona de, del comisionado Arturo Robles del Instituto Federal de Telecomunicaciones, esto a raíz de, de las diversas eh, elecciones que se dieron en su momento para encabezar ese comité consultivo permanente, en el cual, como ustedes pueden ver en esta imagen, se cuenta con una estructura de grupos de trabajo, los cuales eh, son conducidos por diferentes eh, colegas de la región con la intención de abordar todos aquellos temas que son irrelevantes para eh, nosotros en cuanto al mejor aprovechamiento del de, de, espectro radioeléctrico. Uno de estos grupos, como pueden ver, es precisamente el relacionado con la preparación hacia las conferencias mundiales. Es un grupo el cual eh, de manera regular se, eh, se rota eh, las personas que podemos encabezar este, este grupo de trabajo a raíz precisamente de un consenso regional en el cual eh, se designa a una presidencia y eh, vicepresidentes que posteriormente para el siguiente periodo pues toman, toman el rol referente a esta preparación. Eh, si me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor. Como ustedes pueden ver ahora en la, en la pantalla, este grupo de trabajo precisamente eh, está encabezado, como decía, por, por su servidor. Eh, asimismo, Colombia tiene eh, una de las vicepresidencias en la persona de Carol Sosa, la cual es una colaboradora de la Agencia Nacional del Espectro. Y la otra vicepresidencia está a cargo del señor Kenji Kuramochi de Paraguay. También eh, labora actualmente en Conatel eh, de Paraguay. Como eh, les comentaba, la, la intención es que esta eh, coordinación a cargo de nosotros tres se realiza, por supuesto, en colaboración con eh, todos los colegas de la región. Para el propósito de la preparación hacia la conferencia, tenemos una estructura definida en cinco subgrupos de trabajo, el cual, el primero de ellos se refiere a los temas que integran la, la agenda, los diferentes puntos de la agenda de, de trabajo para la conferencia, el cual eh, se encarga precisamente de los servicios móviles fijos y de radiodifusión. Tenemos un subgrupo de trabajo 2 que también eh, se refiere a los temas de radiocalización, sistemas eh, marítimos, aeronáuticos. Para ello también se tienen eh, definidos coordinadores y vicecoordinadores para cada uno de los puntos, de esos perdón, de estos subgrupos con la intención precisamente de mantener una coordinación con eh, los especialistas que tenemos en nuestras diferentes instituciones para cada uno de estos puntos. El subgrupo 3, como pueden ver, también se refiere a los servicios científicos, el cual eh, pues, también es un punto eh, relevante en el que colaboramos a eh, lo largo de, de este proceso de trabajo de cuatro años. De igual manera, tenemos un subgrupo de trabajo relacionado con servicios de satélites y uno más que se refiere a los eh, temas generales eh, regulatorios, a los trabajos futuros, y con esto el trabajo futuro se refiere precisamente hacia el armado de la agenda o los diferentes puntos del orden del día que pudieran discutirse en el 2027 como parte de la conferencia. Por ello es que es un tema importante en el cual siempre se espera que la persona que está fungiendo como vicepresidente encabece este grupo con la intención de que pueda tener mayor involucramiento con la agenda del 2027 y en su momento pueda tomar eh, la conducción del grupo de trabajo de preparación para la conferencia. Eh, ustedes pueden ver ahí que eh, hay eh, representantes de diversas administraciones, los cuales eh, se encargan precisamente de desarrollar el trabajo a lo largo de eh, los cuatro años entre cada conferencia. La siguiente, por favor. En esta eh, oportunidad, pues, también quisiera compartir brevemente los métodos de trabajo que se tienen en este, en este grupo en particular, el cual tiene como propósito eh, definir lo que son las propuestas interamericanas como su principal resultado. Estas propuestas interamericanas inician su vida con el intercambio de puntos de vistas preliminares. Esto es de acuerdo a los trabajos nacionales de cada una de las administraciones que, que integramos la CITEL, empieza a deliberarse respecto a aquellos eh, puntos o aquellas visiones de manera general con los cuales eh, se, se anticipe cierto alineamiento, eh, cierto, cierto, cierto guía de trabajo hacia el, el, el periodo en el que termina la, la conferencia. Estos puntos de vista preliminares son eh, compartidos en, a lo largo de las reuniones del CCP2, en las cuales, pues se busca también iniciar a integrar eh, visiones que puedan ser eh, convergentes para posteriormente trabajar en lo que son eh, las propuestas preliminares. Estas propuestas preliminares ya son, eh, por su nombre eh, lo indica, propuestas que presentan las diferentes eh, administraciones. Estas propuestas ya establecen una posición por parte de la administración que la presenta para poder eh, resolver cada uno de los puntos del orden del día o hacia dónde eh, estarían las modificaciones de ser el caso o no modificaciones en cualquiera de los volúmenes del reglamento de radiocomunicaciones o eh, las líneas generales precisamente para la resolución de cada uno de los puntos del orden del día. Dentro de la, del proceso deliberativo existe discusión, sobre todo con aquellas eh, administraciones que presentan también propuestas hacia un mismo punto del orden del día. Una vez que se discute y se acercan lo, los puntos convergentes, se define eh, lo que se conoce como un proyecto de propuesta interamericana que se, se integra precisamente a raíz de una propuesta eh, preliminar y después con al menos un apoyo de alguna otra administración o alguna otra administración que se agrupa con esa misma visión y se convierte en un proyecto de propuesta interamericana, el cual eh, busca sobre todo... Eh, conciliar algunos de los otros eh, puntos de vista a razón de acercar a una propuesta interamericana. Una vez que este proyecto eh, contiene al menos el, el, el apoyo, la suscripción de seis administraciones de la CITEL, se convierte en una propuesta interamericana. Esto siempre y cuando no exista oposición de al menos el 50, más del 50% de las administraciones que lo apoyan. Es decir, si una eh, propuesta a un proyecto de propuesta interamericana, llega a tener seis apoyos y cuatro oposiciones, esta ya no podría alcanzar esa categoría, por lo tanto, eh, pues se tendría que seguir dialogando hasta que en la medida de lo posible se logre eh, precisamente desarrollar una propuesta interamericana que agrupe el consenso de la organización y posteriormente pueda enviarse para su consideración en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones. Este, es por ello que la CITEL es uno de los eh, grupos regionales en los cuales eh, precisamente se va construyendo toda esta perspectiva que finalmente aterriza en una eh, conferencia mundial que tendremos ahora en el 2023. Eh, la siguiente, por favor. En este sentido, el estatus actual del trabajo en el marco de CITEL eh, nos lleva a los intercambios de puntos de vistas preliminares. Como ustedes pueden ver en, en lo que se refiere al punto del orden del día 1.1, en esta ocasión tenemos eh, algunos eh, puntos de vista por parte de, de las administraciones en el sentido eh, primero de ellos precisamente de apoyar los estudios eh, técnicos y regulatorios para la protección del servicio móvil aeronáutico y móvil marítimo que opera eh, precisamente en la, en la banda de frecuencias de 4.800 a 4.990 y, eh, una, eh, un punto de vista adicional, también que precisamente busca que estos estudios se lleven a cabo con eh, la intención de identificar estas bandas de frecuencia para IMT en aquellos países en los que sea posible. La siguiente, por favor. Eh, quizás uno de los puntos de la agenda eh, que se vislumbran como de los más eh, complejos en esta ocasión, como lo ha sido en conferencias anteriores, eh, la identificación para IMT de algunas bandas eh, de frecuencia siempre involucra la colaboración y los estudios por diversos servicios que operan en, en estas bandas de frecuencia. Ellos, es por ello que es muy relevante que como, como región podamos eh, continuar colaborando también en el trabajo que realizan las comisiones de estudio a fin de que se conozca el, el uso eh, que se le da a cada uno de estos eh, servicios en estas bandas de frecuencia y se tome eh, debida cuenta en los estudios de, comparte, de compatibilidad que son desarrollados en las, en las diferentes convenciones de estudio. Como, como ven, en la banda de 3.3 a 3.4 es una de las que se está eh, observando precisamente para su posible identificación. Para su uso en IMT, aquí también algunas administraciones han compartido ya sus puntos de vista eh, preliminares. La siguiente, por favor. Otra de las bandas y de frecuencia que tenemos para este punto es, podemos cambiar la diapositiva, por favor. La banda de 36 a, a 3800, en la cual pues también eh, se viene realizando los estudios pertinentes para su posible eh, identificación o no dependiendo precisamente los resultados de los estudios. Como ven en, en esta oportunidad, también las administraciones de CITEL han presentado algunos eh, puntos de vista, precisamente eh, yendo hacia eh, lo que en sus países viene ocurriendo con respecto a la utilización de este segmento. Inclusive tenemos ya una eh, propuesta preliminar, es decir, una administración de la región eh, ya presentó, una posible solución a este punto del orden del día, por lo cual pues, eh, establece modificación al artículo 5, particularmente en la nota 5.434, que se refiere precisamente a esta banda de frecuencias, con eh, su posible eh, definición para este punto de, del orden del día. La siguiente, por favor. Para la banda de, de 6.425, 7.125, es una... Eh, en esta oportunidad se está estudiando específicamente para su posible identificación o no en la región 1, es decir, en la región 2 no se incluyó este estudio para este segmento de bandas de frecuencia. No obstante, la región tiene eh, como siempre un punto de vista en el sentido de que lo que se decida en región 1 no tenga implicaciones en región 2 o las tenga de alguna manera con la visión que nosotros eh, podamos establecer. Por lo general se espera que cuando se trabaja en una región particular no eh, obedezca a ninguna otra eh, perspectiva en las otras regiones, por ello que es importante también mantener la eh, capacidad de, de una posición respecto a estos puntos. El otro eh, banda de frecuencias que vemos aquí es una de las que se identifican como eh, de estudio precisamente para valorar su identificación para IMT a nivel global. La siguiente, por favor. Y finalmente la, la banda de 10 eh, gigas a 10.5, en el cual también en región 2 se está estudiando esta eh, viabilidad. La siguiente, por favor. Con eh, respecto al 1.3, no me detendré mucho, en virtud de que también es un tema eh, de región 1. Si, eh, si vamos a la siguiente, por favor. En lo que se refiere al 1.4, precisamente lo que se busca es... Eh, Atender este punto relacionado con el, en las plataformas de gran altitud para IMT, también aquí estamos viendo algunas eh, manifestaciones que las administraciones han eh, puesto a consideración de, eh, del, del seno de CITEL con la intención precisamente de avanzar en la resolución. La siguiente, por favor. Para el, el 1.5 del, del orden del día, en el cual pues también se establecen ya algunos. Eh, la siguiente, por favor si sí, me ayudan, el un, la siguiente, hacia el, el, el 1.5, les decía que también en el cual eh, se refiere a eh, una eh, perspectiva, hacia o sea, una, una región en particular, el cual también pues, es relevante poder tener este conocimiento. La siguiente, por favor. En lo que se refiere al 9.1, este es un punto del orden del día, en el cual eh, se espera recibir el informe del eh, director de la oficina de radiocomunicaciones, precisamente a raíz de este informe, es que la conferencia podría eh, definir alguna acción relacionada con lo que emana de este informe. Se espera que esta, estas eh, resoluciones que se toman de un informe no impacten en el reglamento, precisamente como para eh, simplemente adecuar términos regulatorios, pero no es parte, digamos, de un cambio en el artículo 5 necesariamente o por lo menos no se espera eso al siguiente por favor para el, el 1.6 ya entrando a temas de, de localización de servicios marítimos también se ha avanzado hacia el, el, el cambio de puntos de vista eh, preliminares sobre los eh, vehículos suborbitales que también es un punto que nuestra región empujó en su momento para que quedara para esta conferencia el siguiente por favor para el, el 1.7 también eh, se está revisando precisamente los estudios de coexistencia en lo que se refiere al servicio móvil aeronáutico en ruta. En este sentido, pues también se ha avanzado a nivel regional con intercambio de puntos de vista del orden del día. La siguiente, por favor. La siguiente. Eh, quisiera tocar algunos puntos de los otros eh, subgrupos, por lo cual avanzaré un poco más rápido en las diapositivas esto con eh, pues la intención de no excederme del de, de tiempo establecido, pero hacia el, el 1.8 del día también ha sido una, un tema de las aeronaves no tripuladas en las que nuestra región ha estado muy pendiente al menos en las últimas dos conferencias y pues por ello es que lo debemos mantener en el, en el radar y se ha intercambiado también puntos de vista preliminares respecto de ello. Obviamente habrá que tomar en cuenta lo que la propia OASI establece para este tipo de servicios. La siguiente, por favor. La siguiente también, por favor. También el siguiente, son tan amables. Eh, lo que se refiere a los temas eh, científicos, también les decía, eh, es un tema que en nuestra región se ha mostrado eh, también muy activa en la preparación hacia eh, precisamente... La agenda que corresponde a esta conferencia es por ello que se eh, incluyó precisamente un subgrupo específico para este tipo de servicios en lo que se refiere al 1.2, eh, del orden del día. También se ha iniciado con el intercambio de puntos de vista eh, preliminares en lo que se refiere a la exploración de la tierra eh, por satélite nuevamente se están considerando las, eh, los usos actuales de estas bandas de frecuencia. La siguiente, por favor. En, en este 1.3, el orden del día, también el servicio eh, de radioastronomía por satélite se viene eh, precisamente tomando en consideración con la finalidad de que estos servicios de científicos que tienen que ver tanto con la exploración de la Tierra como la radioastronomía, como algunos otros servicios, cuenten con la protección y eh, de vida para que puedan seguir funcionando y eh, con ello pues también tengamos esta cercanía o esta utilización siempre importante para eh, diversos servicios, inclusive para el, el tema de, de cambio climático. La siguiente, por favor. Eh, la siguiente. Eh, iría hasta las dos próximas, por favor, para comentar un poco sobre igual los puntos de vista relacionados con servicios satelitales para el 1.16 en particular en lo que se refiere a las estaciones eh, móviles eSIM es para los servicios los sistemas de satélites no geoestacionarios también se ha iniciado con el diálogo para precisamente tomar las medidas eh, regulatorias y se pueda hacer eh, utilización para estas particulares Estaciones. En, en la conferencia anterior ya se tomaron algunas referencias en lo que se refiere a los sistemas eh, que se discutieron en la conferencia anterior, los sistemas geoestacionarios y en este sentido estamos eh, preveyendo que sea también un punto importante. Eh, me parece que en la siguiente, por favor, para el 1.17, de la, de la misma manera, son enlaces en, en, entre satélites, se ha venido eh, tomando debida cuenta de los estudios relacionados con ello. Esta eh, presentación estará eh, disponible, por supuesto, eh, está disponible en la, en la página de la CITEL y la haremos también llegar por conducto de eh, este foro en el que estamos participando. El siguiente, por favor. Bien, también se ha tomado eh, debida cuenta de los estudios relacionados con el servicio eh, móvil por satélite para algunos eh, servicios de, de banda angosta, se está precisamente eh, considerando con una perspectiva hacia la región 2 en cuanto a la demanda que pudiera existir por los sistemas satelitales para este rango de frecuencias eh, en específico para el servicio eh, móvil por satélite y eh, igualmente se han intercambiado eh, a estos puntos de vista preliminares que ustedes eh, pueden considerar que están encaminados precisamente a la resolución de los estudios en la UITR. Las siguientes son tan amables. En lo que se refiere al servicio fijo por satélite, también en nuestra región se incluyó este punto en particular únicamente para la región 2, con la intención también de realizar estudios eh, con la posible eh, identificación de, de estas bandas de frecuencia en, con lo que se refiere al uso en el servicio fijo por satélite. Las siguientes son tan amables. En lo que se refiere al punto 7 del orden del día, el cual es un tema eh, también eh, regulatorio, precisamente se ha avanzado en lo que se refiere a algunos eh, tópicos que tienen que ver con la utilización de la órbita gestacionaria, algunos también con satélites no gestacionarios, esto con la intención de que los recursos órbita espectro sean utilizados de la mejor manera, siempre también este punto del orden del día incluye una diversidad de, de temas los cuales irán ampliándose en, en el camino para eh, la siguiente eh, parte de la conferencia, que ya esperamos también eh, tenga mayores avances en lo que se refiere a los estudios en la Comisión de Estudio 4. La siguiente, por favor. Ya entrando al último subgrupo de trabajo, que son eh, precisamente los temas de la agenda futura, pero también temas regulatorios que surgen, algunos de ellos a raíz precisamente del informe que les comentaba que anualmente cada cuatro años presenta el director de la oficina de Radio comunicaciones de acuerdo a lo que la agenda le establece en este punto del orden del día, en el 9, con la intención de resolver algunos temas de manera, de manera homogénea, no en el sentido de que se tenga la capacidad de que regulatoriamente se hagan los ajustes necesarios. La siguiente, por favor. La siguiente. Y bueno, eh, finalmente ya para terminar con, con esta exposición, la cual pues siempre eh, pues nos llevaría más tiempo poder entrar al detalle de cada uno de estos puntos del orden del día, espero que haya sido eh, de su interés. En la siguiente reunión del CCP2 se llevará a cabo en abril del 2022, se tienen dos habitualmente cada año, y en esta eh, reunión de abril esperamos eh, iniciar con un trabajo más eh, más fuerte en lo que se refiere a las propuestas eh, preliminares. Pues simplemente muchas gracias por, por su atención y bueno, le damos a la orden para eh, cualquier eh, pregunta que sugiera